Ayer con el acto que se celebró en el Congreso de los Diputados lo que se trata es de lavar la imagen de la monarquía y concretamente de Juan Carlos I presentándonoslo como un salvador de la democracia que hizo frente a los golpistas. Y bueno, la verdad es que más bien lo que hizo Juan Carlos fue pergeñar aquel golpe de Estado. Y se nos ha contado muchas cosas del rey Juan Carlos, se nos ha mentido muchas veces, ¿no? Aquellos que hace 10 años decíamos que el rey Juan Carlos era un corrupto y que sus eh, amistades con monarcas saudíes eh, no eran trigo limpio, se nos decía, que nombre, ¿no? Que el rey Juan Carlos es el mejor embajador de España. Bueno, pues diez años después sabemos que el rey es un corrupto. Hoy decimos algunos que el rey Juan Carlos, y se ha dicho siempre, estaba implicado en el golpe de Estado. Y dentro de unos años ahora nos dicen que no, que salvó la democracia, dentro de unos años se sabrá que estaba implicado en el golpe de Estado. Y si no, que nos expliquen por qué el entonces rey Felipe y sus hermanas Niñas, entonces, no acudieron ya al colegio. O que nos expliquen por qué no se abren los secretos oficiales de aquella época. Que nos digan, si después de 40 años tan claro está que el rey Juan Carlos salvó la democracia, que se abran los secretos oficiales y conozcamos el detalle de ese salvamento que el rey Juan Carlos hizo de la democracia. Pero lo cierto es que el rey Juan Carlos lo puso un dictador como el dictador franco, estuvo implicado en el golpe de Estado y nos ha robado a todos los españoles. El pueblo español es suficientemente adulto como para correrse ya cuentos de príncipes y princesas que nos han venido a salvar. Esa es la opinión de Alberto Cubero.